Yo no sé, pero ¿Quiénes son los civiles? ¿Dónde están los armas? ¿Quiénes son los civiles? ¿Y dónde están las armas? Y si no están las armas, pues ¿quiénes sean los civiles? Que precisas pues, preguntas ¿Los sí, generales están los De general, ah, esto supo, estos son los detenidos, los policías Pero detenidos. Usted se sí tiene que hacer sentir porque y, pues usted es el del ejército. Y venga, no, y una pues pregunta: es que no se quieren hacer responsables. general, y una pregunta: ¿Y ya verificaron las placas de policía del número de ellos? ¿Si son los correctos sí, o si son infiltrados? Anotados, ya, to, ya todo está en el informe. Ok, no sé si corresponden a la policía, no son infiltrados sí. de alguna otra fuerza. Al parecer no, son policías que, que ya habían sido investigados por corrupción. Ah, okay. ah Y bueno, eh, pues acá entre nosotros, yo no me quiero hablar, con ese policía también está siendo investigado por corrupción. ¿Por qué? ¿Y, por qué? ¿Y por, qué no, por qué no le quitaron el armamento a los policías? De momento todavía no, no podemos, porque no, no en la verificación todavía no nos han dejado puedes retirarles el armamento toda vez que pertenece pues a la misma policía pero ellos lo tienen ahí a la espalda y pues están sin la munición mmm y estoy listo que confiscaron vamos a lo tienen ellos serios toda la uy que pasó ¿Qué pasó se cobran se cobran Una bomba, una bomba Curándome, curándome Todos los civiles han muerto ¿Qué está pasando aquí? La policía, fue la policía, fue la policía ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? quieto, quédese quieto qué quieto, puto todos chicos Estabilizándome. Mini, ya. Sí, ya la verdad. Hay un... Hay un... Hay Hay un... Hay un... Hay un... User left your channel. User joined your channel. Están llegando desde la frontera. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. ¿Pero quién es el que me saca los implementos médicos? User left your channel Cubran también el donde por los entramos que también pueden venir por ahí la verga, ¿Alguien, alguien yo no sé quién es el que me saca los implementos médicos del bolso ¿What? Como avistado hey, podía por tanto estamos esa ¿Todos bien? ¿Sí les hago bien? Estoy bien, estoy bien, pero ahorita. User in your channel, timed out. Abuelo? Abuelo? User your channel. Madre, digo, hay que mirar eh, a los policías que están la. ¿Están todos bien, chicos? ya y está Fabián. ¿Qué día Están pendientes con el, con el agente de la policía. ¿Pero bien? General. Pero bien. Que si Ven algo por ahí extraño. Hacia dos antes Personas disparándonos desde la montaña. El tope de la montaña no alcanza a darles. Sí. Aviso, quién es? está de médico para curar? Ya no tenemos. Espera, espera, espera, espera, vente, vente, vente, vente. Ven. Sí, claro. Quiero saber que hagan un perímetro, vale sargento que toca llevarnos al único que queda vivo toca asegurarlo asegurarlo para que no lo mate. chocho colóquense vamos. como estaban ¿Qué vamos a que podemos, podemos... repelerlo porque encontramos a los insurgentes rápidos murió el general de la policía no ah se murió sí, ese sí, también sí. se murieron todos, ¿Todos sí, vamos sí, creo sí. que al Ah, es como es que llama eso a la estación, creo que es. Es que atentos. Uy, uy, uy, uy. No hay corturas, corturas. General. Interrogo a mi sargento. Vámonos. ¿Dónde se encuentra la estación? Esta vez no al Dígame, al general. ¿Qué hacer, general? Vámonos de acá. Eh, parece que la población civil se ha sublevado. Se están buscando matar a todos. Nos de... con el general. Saque al general, ya no lo los desplegado. Vamos a acelerarnos aquí, modos. cerra, sí, solta. Correcto, el devalle? Of area. User left your channel. User joined your channel. Coach, so vehicles. Eres vehicles. se User left your User channel. channel User joined your channel Ve냐 arriba y coló User left your channel. channel User joined your channel Pero sí, en vehículo 2 Se entrar en vehículo 2 Vehículo 2 User joined your channel Esto solamente esto no diga para donde general a, a, base, pues a la base a la base es que vengo a la base como se putió eso porque Peña tumbó una pared Mami. nos están disparando ah, Aparte con mi gato de bien Todos soldados oh, en real? el bosque, todos soldados en el bosque ¿Qué ¿Qué es decir, si no nos disparan, si no nos disparan nos disparamos No, go, go, go, go. User left your channel. ¡Eres chavo más soldados! Sí sí sí sí. Depending depending. User joined your okay. channel. Nos disparan de uno. Lado izquierdo escucho disparos vehículos blindado, no disparen, no se bajen y continúen. a el al frente, ¿vale? Ojo con los RPGs. ¿Quién se bajó del vehículo? No sé, creo que nadie, ¿no? Sí, alguien se bajó ¿Quién de ustedes? ¿Quién se bajó? ¿No, estamos somos todos? ¿No, estamos todos? Está disparado Vuelo, vuelo, continúa Duro duro muchachos, escuché duro, escuché duro. Señor, interrogo, abandonamos el convoy y ya sabes a quién pueda. No oh, no no, seguimos en convoy sin, todos sin parar. es como un par y no sigue. ¿Qué el... se pasó, abuelo. Oh, no no, eso parece para el otro lado, no se acuerda. Si sí, por eso, pero es para la derecha, ¿no? No, no creo que es por acá Muy vale, muy vale solamente en esa que y no los palacios madaricas andan pero locos, wey Uy Métase, métase, ojo que por que le pegaron ¿A quién le pegaron a alguien? echó un tiro ahí Dale, Dale, métase, métase. Eh, a ver, cuéntame. Ahí. Cuéntame tus problemas. <risa> ah, eh, caña, eh, ay, ah, eh, pues puchica, hermano, esto, abuelo, o la muchacha que sigue a la gente. izquierda. Tenemos gente al frente, pero fue. ¿sabes qué? Estoy dañado esta mierda, ¿verdad? Cómo cómo. Cargando cargando. ¿Para dónde, Rafa? ¿Para la izquierda? Sí, para la izquierda. No, negativo, tengo un lagazo que no puedo ni quiera ni moverme Aquí que lo atiendo, va a parar ya, ya, ya, ya, ya, ahora sí ya puedo Ando, cargando. Estoy tratando de engañar No. Ese pueblo no me gusta, Marica, barricada. Marica, no está No, User left your channel. User joined your channel. Que los mandos se suban al vehículo restante. Channel. User left your channel. User joined your channel. Mandos, tenemos el vehículo atrás. User joined your channel. Confiado, le estamos dando fuego a cobertura.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 Okay, who are there? Establish from your first, I'm not eligible for the others. User left your channel. Caña, solo ask me, what do you do? User left your channel, user joined your channel. Yo tengo, tengo bastante de suministro médico eh espere es donde es cañas y ayúdalo a levantar la al sargento es el único mando que queda señor general para que nos traiga okay. refuerzos ok afirmo necesitamos, necesitamos una radio vehículos. necesitamos un necesitamos un, un radio para el general comunicando y nos van a mandar vehículos protegiendo al general llévense el vehículo que Ana. está que está atrás es está operativo sí sí pero pero pero cuántos somos cuántos quedamos eh, mis, usted mi sargento el general el cabo sinisterra cabo perna y yo y creo que cañas o no sé y perna y perna y perna y pinilla eh, Pinilla creo que cayó y... ¿Perda? Eh, eh, Caña, quédate lo... ¿Cuál los, los es nuestra ubicación? Nuestra ubicación es 098. Vale, perfecto. User 25, joined your channel. 0, vale, perfecto. User left your channel. Yendo... Vale, de apoyo. perfecto. Vale, perfecto. que eh, en la parte de derecha tenemos una edificación con dos pisos. Sería mucho mejor para quedarnos ahí en vez este, de esta que está tan oh. abierta. Pan, pan, pan, pan. Ah, ya sea. está sea, lo bajaron, lo bajaron. Rápido, alguien que lo atienda, atiéndalo. Bien, está Estamos sacando. Esto serio, serio, serio. Puta Hacia el este tenemos dos vehículos del ejército que vinieron a rescatarnos. ¿Hacia el este? Sí, okay. tres cuadras de hacia el este. La principal. Pues me dieron en el brazo. Señor, todavía hay un vehículo que estamos en un operativo. Un saludo a ti, Nos seguimos a Listo, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Al general. Y sí, también eso, nosotros distraemos. Por a los esta puerta, por esta puerta, vámonos. Voy a estabilizarme. Dos casas hacia atrás, está el vehículo. falta una llanta, pero puede andar. Sí. Le falta una llanta, pero puede andar según se informó el conductor. Ya llegaron los vehículos que yo pedí Son tres vehículos Lo... Han sí, por la tres... te plan con gracias pajao Pérez, prepara ¿Y el vehículo a Copy que, es que lo acerque, que lo acerque No, no, el vehículo no podemos mover mucho No sé cuánto aguante Aquí está el general, vamos, nos vamos Eh, sígame, sígame eh, recuerda que te dije que era una llanta, okay. son dos. ¿Cuánta? Y anota la tercera. La... Porque creo que no va a servir. Amigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Ey. ven, corre, corre, corre, corre. que saltaré hacia allá. ¿Este arroba hacia allá? ¿Aquí cruzará al otro lado? Exacto, hacia allá. So, alguien que cruce, alguien que, que cruce? Yo cruzo, yo me ofrezco. Rápido, rápido, rápido. Ando pasando. ¡Le dieron al general! Esto que esta era una mierda pacifista. Cárguenlo, cárguenlo. No, no, atiendanlo, atiéndanlo. Yo lo atiendo yo, yo lo atiendo yo. Aquí no, aquí se va para acá. No, oh, sigamos, sí, sí, sigamos. Más cuatro, cuatro vamos. Vamos, vamos, vámonos. Caña, Ay, caña vamos. Atrás de esas puertas creo que deben estar los vehículos. Vamos a vento. Vamos hacia los vehículos. Esto ya, aquí es Eso es supervivencia, hermano. No sabemos que... ¿Dónde está Cañas? Aquí está. ¿Y Sinisterra? Hazme allá, veo todo negro. Rápido, atiéndalo, atiéndalo. Lo estaba atendiendo, eh. Quédese aquí, aquí, aquí. No, no abra la puerta, no lo abra, no lo abra. Espera, vehículo. General, espera que lo atienda. También estoy ayudando, vehículo? Que lo general. Ah, la verga, aquí están, aquí están. <risa> ¡Ay! ¡La siguen disparando! ¡Ya! ¡Métase sí. el hijo de puta vehículo! ¡Dónde no te cañas! Vámonos, vámonos, vámonos a los vehículos. Ya, me escucha. Vale, necesito que me traces una ruta hacia nuestra base. Me interrogo señor, ¿cuál es el, ciudad, el lugar de destino? Yo, me interrogo cómo está el vehículo. Señor, creo que la base acá no está siendo atacada. Nos toqué hacia allá, nos toqué hacia allá. Recibido. Sí, Señor, confirmo, está siendo atacada. Múltiples tangos, parece. Entremos y saquemos un helicóptero. Vámonos en el helicóptero, en el helicóptero, todo el helicóptero ¡Súbanse, súbanse, Sáquenos de este maldito infierno ¡Súbanse, súbanse, súbanse! ¡Huelo arriba! ¡Rápido, rápido! ¡Eres arriba! ¿Quién falta? Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, sí. Sinisterra, te retiré todas las... ...todos los toniqueles que tenías puesto. Gracias. Tengo sangre, pero... Llevé sangre de un litro, pero creo que no lo voy a poder inyectar, no tengo los no conocimientos.